Hoy es un video especial, 10.000 suscriptores, entonces les agradezco muchísimo por esos 10.000 suscriptores Si se acuerdan que hice un video sobre 1.000 suscriptores, pues lo multiplicamos por 10 y llegamos a la comunidad de 10.000 Entonces muchas gracias a todos, muchas gracias a los colombianos que son la mayoría que hacen parte de mi canal Y hay muchísimos mexicanos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, de muchos países les agradezco a todos, bueno, no voy a citarlos a todos, qué pena, pero bueno, sobre todo, obvio que la mayoría vienen de Colombia y de México, entonces muchas gracias eh, a todos los países, pero puedo decirles entonces que sí, son esos dos países que miran mucho mis, mis videos. Entonces sí, estoy muy feliz de tenerlos, les agradezco a todos, espero que la aventura siga. Bueno, mientras tanto yo estoy ahorrando para comprar mejores cámaras, para hacer más videos con mejor calidad, hacer más videos chistosos, hacer más trolear y todas esas boas voy a hacer más vídeos así de locos para que espero les guste y entonces espero que la aventura sigue, siga mucho tiempo y también aprovecho para hacer este vídeo para responder a mis suscriptores si ¿Sí se acuerdan cuando hice el vídeo de mil suscriptores pues me hacían muchas preguntas hace como ya casi cuatro meses que hice este vídeo y pues no he contestado a nadie entonces no voy a ser ingrato hoy son las respuestas bueno, entonces me hacen preguntas sobre mi vida, etcétera, voy a contestarlas, son como 15 preguntas y no, no, no, no les mentí, no. voy a poner pronto un video sobre cómo conocí Colombia, cómo hablé español así de bien, bueno, muchos me dijeron que hablo muy bien, entonces no lo digo yo, no soy creído, bueno, yo soy más bien modesto. me parece que mi español todavía tiene que mejorar, pero entonces sí, les contaré todo sobre mi vida, les contaré desde el primer día que nací sobre mi vida, bueno... De pronto tal vez no, porque no me acuerdo mucho Pero les contaré todo, todos los secretos Cómo he tenido novia, si he tenido novia Si he tenido novio, bueno, eso no he tenido Pero bueno, les contaré muchas cosas sobre mi vida Sobre cómo conocí Colombia, qué países latinos Me han gustado, bueno, todos Pero cosas así, les voy a hacer un video sobre todo Que va a durar mucho, por eso me demoro Porque va a ser un video de 10 minutos, 15, no 20 minutos, pero creo que va a ser parte 1, parte 2 Bueno, bueno, ya, dejo de hablar Porque le estoy molestando de pronto Preguntas, Dani0712 eh, ¿Cuántos años tienes y cómo te pareció Colombia hasta ahora? Bueno, ahora mismo el video de, de, eh, tengo 27 años, eh, estamos en mayo cuando estoy grabando, 27 años, eh, ¿cómo me pareció Colombia? Bueno, esa pregunta ya la sabes, porque si sigues viendo mis videos Dani 0712, no sé quién eres, eh, pues sabes que me encanta Colombia, entonces no, no voy a contestar más sobre esto. Valentina... Hacer o algo así, ¿de qué trabajas o cómo te ganas la vida? Bueno, mmm, soy profesor de francés. Eh, apenas ahora estoy terminando la maestría, me falta la tesis. Y pues me gano la vida dictando clases de francés, eh, solamente así por el momento. Pregunta de Nancy Vargas Hola eh, Michelle, ¿hace cuántos videos en Bogotá y cómo te parecieron las otras ciudades que conociste? Bueno, yo hice varios videos sobre Bogotá, sobre Medellín, Armenia, Pereira Bueno, varios entre comillas, algunos videos, solo fue uno por ejemplo sobre Pereira O solo uno sobre Armenia por el momento Pues, ¿qué me ha parecido? Pues las otras ciudades me han parecido muy hermosas Me gustan todas las ciudades de Colombia porque en todas las ciudades de Colombia hay gente amable, entonces por eso me gustan tanto. Y algunas son muy bonitas, otras no son tan bonitas, pero la gente las hace ver más bonitas. Pero en general sí me gustan todas las ciudades de Colombia y pues Bogotá es donde trabajo, entonces la que más conozco. Ok, seguimos con Elizabeth Lemus Arcinie de gasil Bueno, ella viene mucho a mi canal, ya hace mucho no la veo, pero sí que es una suscriptora muy fiel. ¿Qué profesión tienes? Pues Elizabeth te contestó lo que le contesté a Dani, pues soy profesor de francés. Uh, era la pregunta, perdón, de Valentina. Uh, seguimos. Fernando Correa. Michel. Ay, me escrito en francés. ¿Por qué tú has choisi la Colombia entre la Francia y la Colombia? ¿Tú piensas que es el país lo más feliz Yo habito en Francia? Ya dos años, ya como... Bueno, les traduzco tradu tradu porque dijo, ¿por qué elegí a Colombia? Y entre Francia y Colombia, ¿cuál es el país más feliz? Pues... Colombia está mucho más feliz que Francia O sea, Francia tenía otras cosas mejores Como el estudio gratis, bueno, un montón de cosas Pero Colombia está más feliz La gente por lo menos en Colombia está muy feliz um, Seguimos Andrés Morail um, Mitch, ¿Cómo te apareció la mujer colombiana? Bueno, este coqueto, se nota que le gusta también a como a mí las mujeres colombianas. colombianas, perdón. Pues me encantan las mujeres colombianas, pues no digo que la colombiana es mejor que la, la mexicana o la venezolana o la no sé qué, no sé qué. O sea, digo que me encantan las colombianas y en general las latinas, porque cualquier latina me parece que es siempre alegre y bueno, depende, pero más más amable que la europea en general. Entonces me encantan las colombianas por su mentalidad sobre todo, porque no son tan creídas, no son uh, tan groseras como las europeas y son más bonitas bueno, sigamos porque si me demoro mucho para las preguntas luego no hay tiempo eh, seguimos con Carlos Mario Sarmiento ya que hablas de que te hagan preguntas aquí tengo que hacerte una ¿qué te hizo, qué hizo que te fijaras en Colombia y por qué amas demasiado mi país? es mi duda eh, porque este país si hay muchos países latinos? O sea, ¿por, qué este, ah, ¿por qué este país? ah, sí, porque elige a Colombia y no a otro país latino Uh, parcero, ¿quieres saber mi respuesta? Ok, entonces, Carlos Mario, te contesto, pues, lo que me fijara en Colombia, ¿por qué me fijé en Colombia? Bueno, lo haré, un video, le, haré un video sobre esto, ya lo, lo dije. Es, pues, conocí a una colombiana por internet, fui por ella, y desde ahí, pues, me gustó el país más que la niña. <risa> Seguimos. Eh, Dayana Osuna, felicitaciones. Bueno, aunque es pregunta, ¿Me hace... Uh, ah, ¿ya tuviste novia colombiana? Pues Dayana, sí, he tenido novia colombiana, y agrego otra vez un video sobre esto, pero he tenido más novia en mi vida latina que novia europea. Bueno, solo he tenido una francesa. Um, seguimos con Sandra Castañol, Castañó. perdón, um, no hagas mucha fiesta, ese, ese número pronto será historia, bueno, no sé qué dice aquí. Pregunta, ¿el humor negro clásico de los franceses lo practicas con sutileza en Colombia o mejor no lo practicas? Bueno, sí, la verdad, en Francia tenemos un humor negro, lo practico con los colombianos y hay algunos que no tienen tanto humor. Pues explico, o sea, el colombiano tiene mucho humor, pero en Francia hay mucho humor negro, entonces hay como chistes bien groseros o bien ofensivos que nos hacemos entre nosotros. Y a veces los colombianos lo pueden tomar a mal, no sé, digamos que, que puedo contar de anécdota uh, así de rápido. No sé, por ejemplo, uno, ay, no tengo plata hoy, yo, ay, qué pobre, no tienes plata, jaja, <risa> algo así. Y lo toman a mal, como, ay, me está insultando en pobre, pero es como un humor negro, como, yo sé que no eres pobre, pero... Bueno, son chistes franceses, si van a Francia entenderían. Entonces si sí, lo practico y a veces me va mal porque lo toman a mal, pero hay que explicarles con sutileza. Um, ok, seguimos con... Uy, qué complicado este apodo... N -h y l ¿Has tenido alguna vez una mascota? ¿Qué animal era? ¿Y qué animal era? Uh, si tuve un perro, Pastor Animal, me encantan los animales, la verdad, los gatos, los perros, cualquier clase de animal, los amo a todos los animales. Ahora no tengo porque es difícil, eh, se si falta, falta de dinero y sobre todo de tiempo, pero amo a los animales. Seguimos con Leslie Dayana. Uh, bueno, felicitaciones, muchas gracias Leslie. Te agradezco por mostrar lo lindo de mi país, mi pregunta es ¿qué tiene Colombia que no tiene otro, que no tenga otro país? bueno, esa, complice, esa pregunta es complicada yo voy a ser más un paralelo Francia Colombia lo que tiene Colombia que no tiene Francia pues su, su gente ya lo saben, sus mujeres ya más bonitas que las francesas y su, sus paisajes también que son muy diferentes y toda Colombia es diferente a Francia, entonces Colombia no tiene todo bueno, Francia tiene algunas cosas buenas también pero muchas cosas de la gente me, me encanta más, mucho más de Colombia que de Francia Um, seguimos con Angie Cabarcas Uy, qué raro este apellido Bueno, Angie, ¿qué me pregunta? Um, ¿Podrías hacer un vídeo de 50 cosas sobre mí? Eh, bueno, listo, haré 50 cosas sobre mí Algún día también podría hacerlo um, Claudia Cancelado, cancelado? Pues la... Bueno, ¿cuál fue la razón de venir a Colombia? Um, te quiero mucho por mostrar la cara bonita de los colombianos. ¿Un abrazo? Bueno, te doy un abrazo, venga, venga. Eh, ¿Cuál fue la raza de Viracolombia? Bueno, ya lo conté hace poco en otras preguntas. Por una mujer. Freddy Mendoza, cuéntanos tu anécdota más particular, lo más extraño que te haya pasado o hayas visitado, visto en el país de Mac Macondo. Mm, a ver, una anécdota más particular. Mm, ¿Qué te puedo contar? A ver, a ver, pensemos, pensemos, pensemos, pensemos, pensemos. pensemos, pensemos. Pues yo creo que bueno son muchas anécdotas cuando en la calle a veces uno está sentado en el bus, bueno en mi caso, y que la gente te habla así como Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿tú de dónde eres? Ah, mira, te invito a mi iglesia cristiana o ay te invito a algún día si quieres a mi casa Son como anécdotas de gente que, que me invitan así sin conocerme y me gusta, obvio Entonces sí, es lo más raro que haya visto, bueno, extraño que haya visto Freddy Lorena M.A. Felicidades por mis mil hijos. Uh, bueno, ahora tengo diez mil hijos. Soy un papá muy fértil. Eh, van mis preguntas. ¿Cuál es tu plan favorito en Francia? ¿Y cuál es tu plan favorito en Colombia? Uy, y otra cómoda pregunta. ¿Hay algo que no te gusta de Colombia o que no te sientas cómodo? Bueno, mi plan favorito en Francia es estar con la familia, que la extraño porque aquí en Colombia no tengo ningún familiar. Y mi plan favorito en Colombia sería, por ejemplo... Ver a los colombianos sería mi plan favorito porque me gusta, los, me gusta la gente colombiana. ¿Hay algo que no te gusta de Colombia o algo que no me sienta tan cómodo? Mm, pues hice un video con Miguel a veces también, otro youtuber, hablando de los defectos de Colombia. Eh, no tan cómodo con los trancones, por ejemplo, o con la lluvia de Bogotá. Sigamos con Juan Camilo. ¿Por qué aprendiste de español? ¿Cuáles fueron tus motivos y cómo te fue en el proceso? ¿Qué otro idioma sabes y cuál te gustaría aprender? Bueno, aprendí español en el colegio a los 14 años. Fue eran mis primeras clases de español de toda mi vida. Porque en el colegio en Francia tenemos que elegir dos idiomas. elegir inglés y español. ¿Cuáles fueron tus motivos y cómo te fue en el proceso? Bueno, un motivo para aprender español fue por la novia con la que practiqué mucho y luego el viaje a Colombia practicando con los colombianos. ¿Y qué otro idioma sabes? Pues uh, I speak English, falo un poco portugués y... Yo hablo francés, donc voilà, 4 lenguas. Uh, bueno, hablo más o menos cuatro idiomas, pero la verdad hablo muy bien francés sobre todo, pues obvio, y español también, que aprendí muy bien. Y me gustaría aprender... Mmm, ¿Cuál? Mm, no sé, de pronto un idioma indígena como el quechua o, o este idioma, ¿cómo se llama? En México, el... Ah, esperen que lo, lo voy a recordar. El México... ¿Cómo se llama el idioma de México? Ah, yo no me acuerdo, pero saben muy bien de qué yo hablo Un idioma que es muy famoso en México Hablado por muchos indígenas eh, Ok, seguimos con Marlin Dorado ¿Usted tuvo una novia? Bayuna, jajaja, <risa> mentira <risa> ah, Bayuna de Cali... No, no he tenido, pero dicen que las caliñas son muy hermosas eh, Ah, sí, Bayuna de Cali, ¿cierto? Sí Sí, sí, una novia caleña Qué pena. Uh, no le dio miedo venir por primera vez a mi país Colombia ya sabe lo que dicen de nosotros en el exterior bueno la verdad yo no creía en la basura que decían en las noticias no creía nada de eso, entonces no me dio miedo la verdad no, ningún miedo no, el único miedo era no ir a Colombia David Camilo te inspiras en los videos de Zach Morris uh, entonces David Camilo pues me gusta el trabajo de Zach Morris hacemos videos muy diferentes no somos para nada iguales, pero me encanta su trabajo. Y pues muchos me dijeron que era copia de Zach Morris, me pareció absurdo porque yo tengo un vídeo del 2013 sobre Colombia, hace cuatro años. Pero, pero fue chistoso porque apenas él empezaba a hacer su canal y hacer videos sobre Colombia, pues yo ya estaba grabando los míos. Y yo, uy, pero qué raro, tengo otro amigo que está haciendo videos. Entonces, no, no me inspiré de él. La verdad era inspiración de hacer mis videos en YouTube fue por un francés. Eh, que se llama, ay, ni me acuerdo su nombre, lo conocí porque estuve en mi ciudad y su video era cómo adaptarse en Colombia y él estuvo en Medellín, entonces me inspiré de él, la verdad, fue el que me, me dio por, ay, sería chévere que también hiciera lo mío entonces no, nunca copié a Zach Morris, pero me parece que hace un buen trabajo y espero que yo también haga un buen trabajo Leonardo Gómez, Mitch, hay una tendencia de europeos viviendo en, Latino, en Latinoamérica, porque eh, la casa está difícil Especialmente en Francia donde hay tanto terrorismo No, la verdad no, el terrorismo pues hay, pero muy poco O sea, si miramos los números de muertos por el terrorismo en, europeos, eh, en Europa La verdad, pues es mucho, pero si, si comparamos con las cifras de todos los asesinatos es poco O sea, al final no, hay un millón de muertos, ¿no? como apenas, entre comillas apenas No digan que, que, que digo que es poco, pero entre comillas apenas son 500 muertos máximo o sea 500 muertos sobre una población de que tiene Europa de 500 millones no no es el terrorismo pero la situación tampoco está muy difícil en que depende España Italia Grecia Irlanda son países que tienen mucha crisis en Francia está bien pero muchos venimos acá porque me imagino que, que nos gusta tanto Colombia que pues venimos para acá porque ver que nos aburrimos de pronto en Francia o sea, no creo que sea tanto por la situación es más por el amor por la gente el amor del, del humano o sea no nos gusta esto sino el amor de la gente, mejor que la plata. Viviana Andrea, Mitch la verdad soy un poco nuevo en tu canal, me encanta tu video, me encantaría aprender francés, te felicito, quisiera que nos contaras qué hacías en tu país antes de conocer a Colombia y a qué te dedicas. Uh, bueno, antes de conocer Colombia, pues cuando fui a Colombia apenas estaba terminando el bachillerato. Entonces, pues en Francia, antes de estar en Colombia, pues no hacía mucho estudiar y estar con mi familia Y chatear mucho con colombianos y con ganas de conocer a Colombia Entonces, no llegar a Colombia a los 40 o 30 y algo, llegué a Colombia cuando tenía 18 años Entonces no hacía mucho antes de conocer a Colombia uh, marley Estrada, bueno, la penúltima pregunta Marly Estrada, ¿te quieres casar conmigo? o oh, bueno, listo de una Mentiras, es una mamera de gallo Ay, no esa gente que ilusiona, ya lo puse en los cinco defectos de los colombianos, que ilusionan mucho. Eh, dejemos la joda, y la pregunta es, ¿qué te motivó de venir hasta estas tierras tan lejanas y vivir una aventura con tanta pasión? Y a la cultura, uh, te quiero ver grabando en la sierra de Nevada de Santa Marta. Uh, bueno, es muy larga la pregunta, pero ¿qué me hizo venir? Pues, qué pena uh, Marley Estrada. Ah, ella también es una fiel del canal. Pues la verdad no te puedo contestar ahora porque sería demasiado largo, pero bueno, como lo dije, fue como una novia, pero es una historia larga que voy a contar todo, con todos los detalles. Eh, y la última pregunta, OneCrow1000, M, soy nuevo en el canal, ¿Hay otro nuevo, porque elegiste a Colombia como destino y tienes pensado visitar otros países? Um, bueno, elegir a Colombia ya, redundante. Pensado visitar otros países? Pues claro, Primero me gustaría volver a países que ya he visitado, como México o el Perú, y obvio conocer otros países latinos que me encantaría, por ejemplo Argentina. Um, mucho también países como Centroamérica también. Eh, bueno, Venezuela. Todos, ¿no? me todos, todos, todas sus que he visto. Pero no voy a hacer una lista porque todos. Pero bueno, entonces eso fueron la, las preguntas. Uh, todavía lo que me da rabia como estoy en vivo ahora con ustedes y No quiero editar el video por pausa Quiero que sea muy real, bueno, muy real entre comillas Porque todo es real, pero muy... Bueno, ya saben qué quiere decir eh, No me acuerdo del, del idioma de México que se habla ah, De los indígenas Bueno, lo pondré aquí, miren Aquí voy a poner un letrero, bueno, letrero, uh, un letrero mensaje que aparezca diciendo cuál era Pero bueno, igual Entonces, muchas gracias por sus preguntas eh, Entonces daré un video sobre mí entonces vez muchas gracias a todos, los agradezco de corazón y pues espero que sigamos con esta, esta gran comunidad que, so, que, que ya somos en el canal y bueno, nomás más, merci beaucoup, eh, merci beaucoup y espero que la chaîne va continuer a continuar a se bueno, que espero que el canal crezca, entonces no, si te ha gustado el video no olvides el like y suscríbete al canal. Au revoir mis amis.